Ya, puta mujer, está ahorcada No está ya, que viene, que viene Si te gustan los videojuegos de misterio, de terror o de susto Este es tu canal Ah, oh, me lo he cargado. ¡Chao, ¡Ah! hijo de puta!